Eh, es un medio que utiliza las tecnologías digitales pero que también puede estar en el ámbito analógico, sobre todo se enfoca a la parte, a la parte digital. Bueno, las redes sociales son fundamentales a la hora del desarrollo de un nuevo medio porque ahora es donde mucha población, especialmente la población joven, eh, está y por lo tanto el desarrollo de estrategias en las redes sociales eh, condicionan sobre todo la, el, el buen funcionamiento ¿no? del, del nuevo medio. Pues además de los clásicos como pueden ser el confidencial o el diario.es, pues también vez eh, sabemos y contexto y el deporte con Kense tenemos aquí en, en Cuenca.